Pues estamos en el Grupo ECOS, que es un grupo cooperativo en Barcelona, eh, estamos en, en la, el centro de Barcelona y aquí es la sede de FETS, de Finanzas Éticas y Solidarias, que somos una asociación eh, formada por 33 entidades, eh, de todo tipo, de, de entidades de finanzas éticas, entidades de educación, eh, entidades de cooperación y solidaridad internacional, de economía social. Eh, y, y somos eh, Sofía Fernández eh, y Nina González. FETS nace en el año 99, en el año 99 eh, se vio la necesidad de impulsar una banca ética en Cataluña inicialmente y de ahí nace FEDS con, con este objetivo principal porque en esos momentos eh, se empezó a, a, a, a entender que si bien ya había mucha movilización en contra, por ejemplo, de la inversión en armas de los bancos eh, y denuncia de, de los bancos, eh, no había alternativas ¿no? a nuestro alrededor que, que pudieran ofrecer una alternativa real eh, financiera para las personas que quisieran eh, cambiar de banco. ¿no? Y sí que existían algunas iniciativas en, en otros países europeos, pero en cambio en Cataluña eh, y en el Estado español no, no existía ninguna entidad, sobre todo bancaria, ¿no? que operara con, con los principios de, de las finanzas éticas. Entonces FETS nace con ese objetivo principal eh, que es el de sensibilizar y dar a conocer eh, las finanzas éticas y por otro lado facilitar eh, que, que la creación de una banca ética a nivel catalán y, y español. Pues al principio las personas que, que impulsaron la idea de, de FEDS estaban muy vinculadas a, a la educación eh, transformadora, a la justicia global, a la solidaridad internacional, eh, pero in, in, iniciaron muchas entidades, eh, también sindicales, eh, universidades, eh, ONGs de cooperación... Una figura muy importante en el, los inicios de FEDS que fue presidente fue Arcadio Oliveras, eh, que murió recientemente, eh, que venía pues, de toda esa tradición de la no violencia, de, de la cultura de paz, pero desde un punto de vista también del análisis económico, ¿no? de las alternativas. También organizaciones como CETEM, que en esos momentos pues, trabajaba mucho en relación al comercio justo, alternativas comerciales, justas, etcétera, tuvieron un papel muy importante en el, en el nacimiento de, de FETS. Pues yo en, en el primer momento yo creo que la, la figura que, que se pensó era más un modelo asociativo, eh, porque en ese momento la mayoría de las entidades que impulsaron eh, la creación de FEDS tenían este, esta forma jurídica ¿no? de asociación. El, el modelo asociativo además eh, es un modelo que, que facilita mucho eh, la participación, también se pensaba en, en, en poder eh, pues eso, generar eh, espacios y proyectos dirigidos a jóvenes, a la ciudadanía entonces era un ámbito en el que el modelo asociativo en ese momento era el más natural no surgió como yo creo no estaba personalmente en esos momentos pero eh, la mayoría de las entidades que comentaba antes que estuvieron en el, en el nacimiento de, de Fed's eran eran asociaciones ¿no? ahora quizás si tuviera FETS que repensarse eh, de otra manera, eh, pues quizás se, se plantearía también el porqué ¿no? en una asociación. De todas maneras, yo creo que el modelo asociativo eh, tiene, tiene una, digamos, una utilidad eh, para, la, para la, edu la educación transformadora y para la participación eh, pues que, y, y sobre todo para la implicación ¿no? de, la, de la base social que también es muy, está muy alineado con lo que hacemos desde FEDS. Dentro de, actualmente, en FEDS eh, tenemos una junta directiva, como todas las asociaciones, que al ser de segundo nivel está formada por entidades, o sea, son eh, personas que representan a su entidad, que su entidad a su vez es socia de FEDS, ¿no? eh, Tenemos que decir, bueno, ahora justo ya no, pero hasta hace poco con una mayoría de mujeres, tanto en la junta de, que es difícil y muy extraño en el mundo de eh, las finanzas éticas, desgraciadamente, sobre todo, en general en el mundo, pero en el financiero, sea ético o no ético, también es uh, algo minoritario, en nuestro caso no, y, y sí que tenemos un equipo eh, técnico de personas trabajadoras, eh, que somos actualmente cuatro personas trabajadoras y una persona de comunicación que es colaboradora muy habitual de de la entidad y de hecho Sofía y yo somos, somos trabajadoras de, de Feds. Pues eh, las personas, eh, o sea, las entidades socias pagan una cuota, eso genera unos ingresos. Eh, también generamos ingresos propios a partir de algunas eh, pues colaboraciones o servicios técnicos o formaciones que, que damos y también a través del sello que luego lo explicaremos, el, el sello de Seguros Éticos, Etsy, que también al certificar eh, compañías y mutualidades y corredurías de seguros también nos genera unos, unos, beneficio, eh, unos beneficios, no, unos fondos ¿no? propios eh, con los que contamos, pero eh, la mayoría de los, eh, actualmente de los recursos con los que contamos vienen de subvenciones públicas, creemos además que es totalmente coherente ¿no? con, con lo que hacemos, la vocación que tenemos más pública ¿no? de, de, de educación y de proyectos sobre todo alrededor de la educación y de la, de la sensibilización, eh, pues un poco eh, nos, nos acogemos ¿no? a, esa, a esa idea de, de, de bien público y, y tenemos pues, subvenciones de, de prácticamente de casi todas las administraciones públicas a nivel catalán y, y, de, y de Barcelona del ayuntamiento. Sí, eh, bueno, a nivel eh, de participación interna y de organización, eh, pues eh, tenemos, eh, digamos, criterios eh, ya eh, que consideramos mm, absolutamente imprescindibles, pues de, de un tipo de, su, de diferencias salariales eh, que no hay, eh, o sea, inexistentes, ¿no? Eh, con un una plus de coordinación o alguna algún alguna medida que, con la que contamos pero que es minoritaria, entonces tendemos a trabajar muy en equipo y de manera horizontal. Eh, las asambleas las hacemos una vez a, al año, las asambleas ordinarias, como cualquier asociación, intentamos implicar a la base social, pero a veces es difícil, es la parte eh, compleja, complicada ¿no? y compleja de, del mundo asociativo. Eh, pero, pero aparte de eso tenemos todo el mecanismo de la junta directiva que la verdad que se implica bastante en, en, en el, no en el día a día porque eso es imposible pero sí en las decisiones que consideramos pues, que son estratégicas ¿no? y son las reuniones de junta que son cada, cada mes y medio dos meses pues eh, tenemos ese feedback ¿no? y esa implicación y participación de, por parte de la, de la junta directiva. Se puede asociar cualquier iniciativa eh, siempre y cuando eh, con, se considere que, que va, eh, está alineada con los objetivos y el plan estratégico de, de la entidad. Eso precisamente es, es, una, es una cuestión que ahora en los últimos tiempos estamos planteándonos porque, claro, FEDS de alguna manera, eh, eh, para las entidades que sí que son del ámbito operativo de las finanzas éticas, eh, de alguna manera mmm, servimos como de aval de aval público, ¿no? de, de, sin ser un sello eh, por supuesto, pero eh, al, el hecho de hacer el barómetro, el hecho de ser un espacio de articulación ¿no? de, del ámbito de las finanzas éticas, entonces estamos precisamente pensando en hacer un, una especie de protocolo específico eh, porque eh, creemos que nos puede pasar que alguna entidad eh, que quizás no cumpla del todo o no esté demostrado que cumpla del todo los principios que articulan las finanzas éticas y solidarias se quiera eh, asociar a FEDS eh, como manera un poco de, de, ¿no? de legitimarse ¿no? de, eh, y entonces pues eso directamente todavía no nos ha pasado, indirectamente sí que empezamos a ver que puede ser un un problema, digamos, entonces eh, creemos que es importante establecer quizás algún requisito eh, a la hora de para, para entidades sobre todo del ámbito tanto financiero como asegurador eh, que se quieran acercar a FEDS ¿no? pero más allá de eso eh, por supuesto cualquier entidad de ámbitos diversos además porque es muy amplio el abanico de, de entidades que forman parte de FEDS eh, se puede asociar a FED, sí, sí. Claro, eh, no ofrecemos un servicio directamente, eh, no nos entendemos o no, no nos concebimos como una, como una cooperativa de servicios ¿no? a nuestras socias. O sea, FED se creó. Eh, con un espíritu de, de, de asociarse a una herramienta que fuera un altavoz de las finanzas éticas y solidarias. ¿no? Entonces, de alguna manera es como un, una asociación a, a ese bien que consideras que es un bien necesario, ¿no? una apuesta por eh, formar parte de de esa entidad eh, en ese sentido. ¿no? Sí que es verdad que intentamos, uh, o sí que creo que las, algunas entidades, sobre todo las que son de finanzas éticas, ¿no? propiamente dichas, donc, eh, pues eh, eh, sí que encuentran en FEDS un espacio de, de articulación, de difusión, de extensión de las finanzas éticas y solidarias, que es su, digamos, su objetivo principal. Eh, ahí sí que veo, no es en modo de servicio, pero sí una labor más directamente vinculada a lo que son como entidades financieras éticas, pero eh, creo que para la mayoría, eh, y salvando algunas eh, formaciones que podamos hacer específicas para sectores que son algunas socias, etc., pues no, no lo entendemos tanto como un servicio, ¿no? sino más bien eso, como, un, como una plataforma en la que confían y creen que es, eh, que, que es eh, necesaria para poder seguir extendiendo las finanzas éticas. ¿no? Eh, las finanzas éticas y solidarias nacen un poco desde ese, ese, esa inquietud ¿no? de personas que en Estados Unidos, precisamente eh, donde se, pone, se sitúa un poco el origen ¿no? más eh, digamos, filosófico y de principios, porque fue durante la guerra de Vietnam cuando muchas eh, personas que estaban en contra de la guerra descubrieron que sus bancos, el dinero que tenían depositado en sus bancos, eh, estaban financiando esa misma guerra eh, y no con tu dinero voy a invertir en todo aquello en lo que tú estás en contra, ¿no? va en contra de tus valores, desde la vulneración de los derechos humanos porque est están financiando armas a, a proyectos, megaproyectos que desplazan a comunidades y destrozan el medio ambiente, eh, etcétera. ¿no? Entonces muchos grupos deciden retirar el dinero del banco y empiezan a crear grupos de ahorro colectivo y a diseñar conjuntamente qué querían hacer con ese dinero, dónde lo querían invertir. Inicialmente muy vinculado al territorio, ¿no? empiezan a, a, a decidir colectivamente, poner colectivamente en los ahorros y establecer unos criterios para financiar proyectos de la comunidad más vinculados al territorio. Eh, bueno, nosotras cuando hablamos de finanzas éticas y solidarias la primera pregunta es, bueno, eh, si existen unas entidades financieras éticas quiere decir que eh, las entidades financieras convencionales eh, predominantes no lo son. Eso ya pri primera cuestión que en realidad es importante porque también eh, eh, trabajamos la, la denuncia ¿no? como una, y la incidencia como uno de los ejes de trabajo que, que desarrollamos. ¿no? Entonces, eh, si, si eso no fuera así, si encontráramos que la mayoría de las entidades financieras de nuestro alrededor eh, son éticas, pues evidentemente desapareceríamos encantadas de la vida. ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Eh, desgraciadamente pues eh, tres de cada cuatro armas que existen en el mundo no existirían si no fuera por la financiación de los bancos eh, conocemos un montón de, de ejemplos ¿no? que nos hacen eh, que ver que desgraciadamente son necesarias unas finanzas eh, distintas, ¿no? alternativas. es una de las cosas que también cuando damos charlas o se nos pregunta muchas veces pero eh, cómo es que que cobráis comisión las entidades de finanzas éticas si sois éticas ya es que son entidades financieras entonces una entidad financiera tiene que funcionar eh, eh, haciendo de intermediadora financiera porque es su función ¿no? entonces captar ahorro y, y canalizarlo a proyectos, ¿no? esa función es fundamental cuando hablamos de entidades financieras porque si no, digamos que dejarían de ser entidades financieras, serían, otra, serían una fundación, serían una entidad que, que, que da donaciones a proyectos pero es importante esta diferencia porque hay a veces cierta confusión ¿no? entre que se pone un poco a veces todo en el mismo saco. No, las entidades financieras éticas son entidades financieras, de hecho hay algunas que están reguladas por el Banco de España, que son bancarias, que te ofrecen los mismos productos y servicios que cualquier otro banco. ¿no? Entonces esa, esa también es una función importante ¿no? para, para demostrar, además para mí tiene más potencial, ¿no? es decir, no es que es posible todo esto, eh, pero con unos criterios eh, muy profundos de, de sostenibilidad y de ética y de coherencia. ¿no? Entonces, un principio básico y que, desgraciadamente, sigue siendo importante e imprescindible, es el de los criterios de exclusión, ¿no? que llamamos pues, eh, el no con mi dinero. ¿no? No con mi, eh, las entidades financieras éticas no van a financiar eh, un montón de sectores y de ámbitos que se consideran que vulneran los derechos humanos. ¿no? Eh, a nivel de financiación, ¿no? de las prácticas de financiación, eh, las entidades de finanzas éticas eh, solo financian economía real. Eso también es una, un hecho muy diferencial a, a las entidades financieras eh, convencionales. digamos. Me he olvidado de uno que es fundamental, que es el de la transparencia, eh, que evidentemente es muy diferenciador ¿no? en relación a... A, la, a las entidades financieras convencionales. Y de hecho, eh, cuando damos eh, eh, charlas o a jóvenes, ¿no? les decimos, bueno, ¿por qué no vais a, a vuestra entidad financiera, que normalmente suele ser la Caixa, la de los jóvenes, porque tiene el carnet joven y bueno, es la entidad que les ofrece más eh, ventajas? ¿no? Y les, les invitamos como ejercicio ¿no? de, de, de un poco de activismo que vayan a su entidad financiera y que quieren saber dónde está invertido su dinero que tienen ahí esos ahorros y es un ejercicio que evidentemente invitamos a profes también a que lo hagan con alumnos que es interesante porque evidentemente siempre la respuesta es la misma de uy es que esto no lo sé porque claro tú esto piensa que luego va ese dinero pues eh, yo no lo controlo desde aquí de la oficina esto va a un montón de sitios distintos y se invierte en muchas empresas y tal, pero como ejercicio de concienciación, ¿no? eh, creemos que es también interesante. ¿no? Y las prácticas de financiación de las entidades de finanzas éticas, aparte de estos criterios de exclusión, eh, también cada vez más han ido incorporando pues, criterios positivos. ¿no? Eh, esos criterios positivos, eh, lo primero es que son eh, proyectos, los que se financian, que son de la economía real. Es decir, eh, no son especulativos y eso es muy distinto a lo que sucede en, en la economía financiarizada en, en la que tenemos ahora, que más del 95% del capital que existe en el mundo eh, ni compra ni vende nada, es pura especulación con las implicaciones que eso tiene eh, sobre las personas, ¿no? sobre las personas, sobre el acceso a alimentos básicos, ¿no? De, de muchos países del mundo, como ha pasado con, al especular en, en, en bienes de alimentación básica, ¿no? por ejemplo. Entonces, las, las entidades financieras éticas solo eh, financian proyectos de la economía real. Además de eso, pues, con unos criterios de sostenibilidad social y ambiental que, eh, de alguna manera, intentan garantizar... Eh, que ese, ese proyecto está contribuyendo en positivo ¿no? al, al, a la transformación social. ¿no? Entonces eso se hace a través de, de criterios de evaluación ético-social y medioambiental de los proyectos, pero siempre eh, teniendo el mismo peso que sean proyectos que sean viables económicamente. Sí, eh, bueno, el ecosistema de las finanzas éticas y solidarias eh, en realidad está formado y es muy rico eh, eh, por entidades muy diversas y no todas ellas aspiran a convertirse en bancos, en banca ética. Tenemos eh, entidades como puede ser COP57, que es una cooperativa de servicios financieros dentro de este paraguas de, de, de, de, de ecosistema, que no aspira a ser un banco, eh, aspira a, a lo que es, es una, una herramienta para la transformación social pero sin ninguna aspiración a ser un banco. En cambio, hay otras entidades que también son cooperativas o una entidad concreta que es eh, FIARE Banca Ética que es una banca ética cooperativa que en ese caso sí que tiene eh, pues una regulación del Banco de España que prácticamente ofrecen los mismos eh, tipología de productos y servicios que cualquier otro banco. Ahora mismo ya tenemos eh, Fiare Banca Ética o Triodos Bank como entidades bancarias reguladas. La diferencia no es tanto en, en, en los productos y servicios que, que ofrecen, eh, sino en, en, en la lupa que le puedas aplicar por fuera, por lo que explicaba de las financiaciones, por la transparencia eh, y por otra, otro, otro principio muy importante que también tiene que ver con, la, con mirarlas desde dentro. ¿no? Eh, de hecho, muchas de las entidades financieras éticas son cooperativas en, en el caso además de un banco cooperativo como es FIARE, el, el que tú como persona puedas ser socia de tu banco eh, y que además puedas participar en la asamblea y que puedas participar con un voto si tienes 5 millones de euros y que puedas participar con un voto si tienes 100 euros... Eh, pues eso es muy transgresor, ¿no? eh, evidentemente en las juntas de accionistas de los bancos eh, convencionales y no, no éticos, eh, a mí me gusta más directamente decir no éticos, eso no, no es así y tu poder de influencia está totalmente vinculado eh, con, la, con la, la, el número de acciones que tienes ¿no? y, y entonces ese es un elemento también muy diferenciador. Pues desde, desde las finanzas éticas y solidarias en realidad nos entendemos como, como, no como un fin, ¿no? sino efectivamente como, un, como una herramienta, ¿no? como un instrumento a, a otra economía que, que favorece, nos, nos llamamos a veces el engranaje ¿no? de las economías transformadoras o el motor que hace motor no, no nos gusta tanto ahora ya porque eh, eh, tiene como unas connotaciones que no, no nos gustan tanto pero el engranaje eh, de las economías transformadoras ¿no? entonces eh, la, la apuesta de las finanzas éticas es hacer crecer y a la vez no eh, cuanto más crezcan los proyectos económicos transformadores que ponen eh, el acento en, en el bienestar de las personas y del planeta en su actividad económica, ¿no? eh, más, más crecerán las finanzas éticas ¿no? y al revés también. ¿no? Con lo cual es ese, ese engranaje para una economía eh, pues alternativa que, que tiene que ser, por supuesto, sostenible, que tiene que estar basada en los principios de la solidaridad y que entiende ¿no? que, que la economía y entendemos que la economía pues no es, no es un, un fin en sí mismo, sino una ciencia social, cosa que eh, cada vez eh, nos hacen olvidar más, ¿no? eh, nos quieren hacer olvidar más, que es una ciencia al servicio de eh, otro modelo de, de sociedad, ¿no? eh, Con lo cual yo creo que más que una herramienta anticapitalista, porque realmente es una herramienta, las finanzas éticas eh, están funcionando en un sistema capitalista, ¿no? pero sí que eh, me parece que lo que hacen es eh, dar, dar alas ¿no? y dar, eh, hacer crecer eh, un modelo económico alternativo al sistema capitalista. yo creo que es eh, muy difícil y de hecho hace poco leí que me encantó que decía ostras nos han convencido de que es más fácil que caiga un meteorito nos parece como más incluso eh, como probable no que de repente caiga un meteorito la apote o sea, apocalipsis zombie mucho antes que que caiga el sistema capitalista que de hecho no lleva tantos años o sea es decir pero es, ta, es tan fuerte ¿no? el, el, el, el sistema que realmente eh, lo, lo, lo que creo ¿no? que el, la apuesta es más por, por, por ir eh, trabajando eh, por, por otra economía posible alternativa y que, y que realmente funciona ¿no? que realmente y, y, y que todo parece indicar que que demuestra que eres mucho más feliz ¿no? en, ese model en ese otro modelo. Entonces, eh, digamos que no hay un plan, entiendo yo, eh, como muy concreto, sino ir alimentando esas otras economías, ¿no? Hay espacios que han demostrado, como por ejemplo el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras, que ese, esas confluencias ¿no? entre las diferentes economías son imprescindibles si queremos realmente transformar ¿no? la, la sociedad. De, desde FEDS y desde las finanzas éticas y solidarias, eh, todo lo que es la el incorporar eh, eh, alternativas desde economías ecológicas, el bien común, desde las economías feministas sobre todo, eh, pues eh, se, se está eh, impulsando mucho el trabajo, eh, más de cómo realmente pues, las finanzas éticas y solidarias deben de ser ¿no? ese engranaje para, también para las economías feministas eh, y para todas las economías transformadoras. ¿no? Eso supone también retos, a nivel eh, interno, a nivel organizativo, hay mucho trabajo por, por todavía por hacer. Sí, ese, esa otra economía posible, cuando hablamos de ese otro mundo posible, ¿no? esos otros mundos posibles, ya en plural, Además, porque para lo que nos puede parecer a unas desde aquí, a lo mejor eh, es distinto ¿no? a, a otros mundos posibles, son muchos y diversos, ¿no? eh, pero, pero, pero yo entiendo que es eh, el poner ¿no? las, eh, en, las, a, a las personas y al bienestar, volver a, al centro, ¿no? al centro de las decisiones, al centro de la vida. Eh, pues la, en, el, en, en la, el bienestar de las personas, el planeta, ¿no? eh, nuestra casa común, eh, pues volver a esos cuidados, que eso es eh, un aprendizaje de, de la, del feminismo, eh, volver a ponerlo en, en, en, en el centro ¿no? de nuestras vidas y, y, y, y las, lo, lo que se dice de vivir una vida que merezca ser vivida. ¿no? Eh, entonces, pues eh, yo creo que tiene que ver con, con todo eso y con, con economías que sostienen la vida, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, pues que sostienen la vida eh, y por lo tanto son un medio, ¿no? Son un medio. Y, y yo creo que eso, eh, bueno, ahora cuando hablemos del tema de educación económica es, es clave, ¿no? Pero, pero que también eh, nos han hecho creer eh, que es prácticamente imposible pensar en un modelo alternativo al sistema capitalista, y también nos han ya casi convencido ¿no? de, que, de, que la, de que las, las finanzas eh, son las que dominan el mundo y que, y que solo además pueden hablar de ellas los expertos, que son, no sé exactamente dónde están, pero seguro que son hombres y blancos en, en, en algunos espacios de superpoder, ¿no? Y, y el retomar un poco y darle un poco la vuelta ¿no? a, a esa idea, yo creo que, que es lo que también tenemos que ir contribuyendo ¿no? a hacer. Sí, eh, FEDS forma parte de, de, la, de la red de economía solidaria a nivel estatal. Eh, participamos en la mesa de finanzas éticas eh, de, la, de REAS. También está, formamos parte de, de la CHES, que es la red de economía solidaria de Cataluña eh, y, y consideramos que las finanzas éticas son parte de, de, esta, de esta economía solidaria eh, y por lo tanto, hay esa, ese engranaje pues en, en el caso de la economía solidaria y alternativa es, es fundamental ¿no? y hay muchísima, muchísima, muchísimos espacios de trabajo común y también retos ¿no? que, por ejemplo, con una mirada un poco más amplia que podemos tener desde FEDS, de, de también pues, llegar. A, a otras capas, ¿no? de, de la, tanto de la ciudadanía como de la sociedad civil organizada, de la economía social, del tercer sector, pues todavía, por ejemplo, en Cataluña de cada, de cada tres entidades de la economía social eh, y tercer sector solo hay una que trabaja con la banca ética, ¿no? con las finanzas éticas. Entonces, ahí todavía eh, es una mirada más amplia ¿no? que la... Que la que la economía solidaria y alternativa, porque es economía social, tercer sector, pero ahí entendemos que hay varias capas y entendemos también que una de las líneas de trabajo que tenemos desde FEDS es esta, esta línea ¿no? que va hacia otros, a otros públicos, intentar pues, ir traspasando ¿no? a, desde, desde ese núcleo más duro y ahí aún tenemos mucho trabajo por hacer. Pues no, en realidad mayoritariamente diríamos que no, ¿no? que no hay muy poca, se trabaja muy poco desde la educación en secundaria, bachiller, ciclos formativos e incluso la universidad, no se trabaja nada prácticamente. De hecho depende mucho del profesorado, de aquel profesorado interesado ¿no? o con esa inquietud que lo quiera incorporar, pero en general no se trabaja. Y, de hecho hay Actualmente hay un plan de educación en, en relación a la educación económica en general, pero en, en relación a la educación financiera, actualmente hay un plan de educación financiera que consiste en que los bancos convencionales eh, vengan a las escuelas a impartir las, lo que son las finanzas, cómo tienes que entender tus finanzas, etc. ¿no? Y hay de hecho una plataforma, la PLEC, la Plataforma por una Educación económica, crítica y plural, ¿no? que, que están en contra. Bueno, Nosotros nos sumamos también. ¿no? Consideramos que es necesaria una educación económica, crítica y plural, ¿no? que, que, que se tengan en cuenta otras formas de entender la economía, eh, desde la economía eh, ecológica, feminista, pero también las alternativas, ¿no? como las finanzas éticas o la economía social y solidaria. Eh, mayoritariamente no se trabajan las economías alternativas y de hecho ¿no? hay el estudio de Economistas sin Fronteras que lo refleja, ¿no? que en el currículum formal no se trabaja o solo se trabaja un modelo económico capitalista neoliberal. Pues nosotros llevamos ya bastantes años, diría, ¿no? trabajando la, la educación en finanzas éticas, con lo cual ya tenemos una cierta experiencia en, en proyectos que hemos hecho dirigidos tanto a estudiantes como profesorado, como también organizaciones de educación transformadora, o que quieran incorporar esta economía, estas economías transformadoras tanto en el aula como fuera del aula, ¿no? Tanto, ¿No? Entonces nosotros hacemos tanto talleres, tenemos unos talleres que anualmente hacemos, eh, cer en, trabajamos cerca de 20 centros, eh, llegando a 20, ay, a 20, a 1000 estudiantes al año, que son eh, talleres que permiten un, un acercamiento crítico y participativo sobre qué, es el, eh, qué son las finanzas éticas, como, también como modelo, ¿no? y que conozcan que tienen en, en su entorno cercano eh, organizaciones que les permiten ¿no? pasarse a la banca ética o las finanzas éticas. ¿no? Eso por un lado, pero también hacemos, por ejemplo, proyectos de aprendizaje y servicio, que son modelos digamos, que te permiten un trabajo más profundo, eh, con, tanto con los estudiantes como con el profesorado, porque tienes más tiempo de desarrollo de ese proyecto, con lo cual puedes desarrollar mejor la temática, y, y con la ventaja, digamos, que eh, esta metodología te permite que el estudiante también te ofrezca un servicio a, a la organización. ¿no? Que en nuestro caso, como nos dedicamos a promover las finanzas éticas, generalmente son proyectos, ¿no? nos hacen proyectos de sensibilización a su propio entorno, ¿no? a, a sus compañeros o, o su propio centro educativo. ¿no? Eso, por un lado, lo que es más como dirigido a, a estudiantes, pero también trabajamos desde hace un tiempo con, con el profesorado, para conocer realmente qué necesidades tienen para poder in, introducir en, en su aula la, las finanzas éticas. Esto también hablando desde el ámbito formal. ¿eh? O sea, tenemos por un lado, generamos recursos educativos, porque también contamos con una guía pedagógica que permite incorporar las finanzas éticas dentro del currículum formal. Y luego la redefes que es un espacio de encuentro, pero también de visibil para visibilizar ¿no? esos recursos y, y experiencias educativas en finanzas éticas. Pues en principio estos, los proyectos educativos ¿no? que realizamos, que tienen estas diferentes actividades, están financiados por, por, el, por ejemplo por el Departamento de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona o por la Agencia Catalana de Cooperación y por lo tanto el, subvencionamos los talleres, con lo cual no tienen un, en principio no tienen un coste para el centro. La idea un poco lo que intentamos es ser capaces de, de llegar al máximo de centros posibles eh, y, y en realidad los centros educativos no tienen, eh, no todos, pero mm, sobre todo los públicos no tienen un presupuesto para, para ciertos talleres con los cuales les gusta mucho que estén subvencionados. Pero sí, la idea es que la, la RDF, sobre todo el objetivo último de la RDF, es que todo profesor o persona involucrada en el ámbito educativo que quiera trabajar las finanzas éticas pueda hacerlo con, con los recursos y experiencias que hay en, que, y que accede directamente a través de la RDF. Tenemos muy buena recepción y de hecho la, la lástima es que trabaja, aunque trabajamos en todo el territorio ¿no? de Cataluña, trabajamos mucho más en Barcelona ciudad y, en, y no, no llegamos a todos los centros que realmente tienen interés, en, uh, tanto en Girona, en Tarragona o Lleida. Y, por ejemplo, se nota mucho ¿no? que hay ciertos territorios que, que tienen mucha necesidad, tienen mucho interés y, y ganas de trabajar estos recursos. Sí, eh, el observatorio se creó en, en el año 2007 eh, con, con un poco la idea de, de tener un, un espacio eh, de análisis, ¿no? de análisis, de reflexión, eh, de, de elaboración también de instrumentos que más allá de los propios instrumentos financieros que, que, que tienen las entidades operativas ¿no? de finanzas éticas, pues desde FEDS pudiéramos también desarrollar ¿no? en paralelo y, y como complementarios a, a la extensión de las finanzas éticas y solidarias. Entonces, eh, el observatorio además, eh, si bien FEDS tiene un, inicialmente un, un origen muy a nivel de Cataluña y, y de trabajar en red a nivel internacional, y, pero más arraigado a nivel de Cataluña, el observatorio ya desde un inicio... Eh, se creó con, con vocación incluso europea ¿no? de, de tener porque se identificaba que, que, había, que había un trabajo ahí interesante eh, para poder también pues, traer aquí, compartir, etcétera, ¿no? de, de reflexión. Entonces el, el observatorio ha tenido épocas eh, más de, ma, de mayor eh, trabajo ¿no? y, y productos concretos y otras menos eh, pero sobre todo hay algo que siempre hemos venido haciendo desde el 2007 que es el barómetro de las finanzas éticas y solidarias que es una radiografía de, de, de las finanzas éticas y solidarias a nivel de, del estado español entonces ahí analizamos y es la única herramienta ¿no? con la que contamos en, en españa para hacer este este análisis no un poco entonces es una es interesante porque nos da datos de evolución ¿no? de, de ahorro el ahorro recogido el, los préstamos que se han realizado por sectores no y ahí podemos siempre es un espacio bonito también la presentación del barómetro porque eh, muchas veces participan las propias entidades que han, que han, que han facilitado sus datos para que podamos da, hacer el barómetro y ahí hay un espacio como de, también de reflexión no de hacia dónde estamos yendo también contrastamos un poco con Europa y con, en el, a nivel internacional esa evolución y datos que luego pues, nos sirven bastante ¿no? para, para seguir extendiendo las finanzas éticas porque se rompen muchos mitos como por ejemplo el tema de la tasa de morosidad ¿no? que, que en el caso de la banca convencional es muchísimo más elevada que la de la banca y las finanzas éticas ¿no? que es algo que la gente muchas veces cuando explicas que trabajas en finanzas éticas te dicen pero eso es seguro la banca ética es segura y dices pues mira es que la tasa de morosidad que es un indicador de seguridad ¿no? de, de, de, de seguridad que te puede dar ese banco si prácticamente todo el mundo devuelve el préstamo no es muchísimo mayor eh, menor que, que en la banca no ética ¿no? entonces bueno ese tipo de, de datos son interesantes también ver un poco Cómo ha ido evolucionando por sectores, ¿no? El peso que tenía, pues, eh, ahora, por ejemplo, con todo el tema de vivienda, de vivienda en cesión de uso, de cooperativas de viviendas, ahora pues eso ha crecido bastante los préstamos de las finanzas éticas en este ámbito. ¿no? Entonces, bueno, es, es, es una herramienta, un instrumento que, que nos parecía importante y nos parece importante seguir, seguir haciendo desde el, desde el observatorio. Sí, el barómetro y el observatorio es más eh, la parte de, de análisis, ¿no? hacemos el, el barómetro y también hemos elaborado lo que llamamos los papeles del observatorio, que cuando hemos tenido la oportunidad, hemos podido dedicar recursos, pues hemos eh, publicado estos, baro, estos papeles, que son publicaciones sobre temas que consideramos que son de interés, ¿no? para, para, para de actualidad, de interés, de, de reflexión. Y, y pues pueden ir desde la medida del impacto, eh, del impacto social de las finanzas éticas a, a otro tipo de análisis ¿no? que nos parezca que de temas. Eh, y después la otra herramienta que, que también se impulsa y se coordina desde el observatorio de FEDS es, es el sello ETSI, que es eh, un sello, una certificación eh, dirigida al sector de los seguros porque muchas veces cuando hablamos de finanzas eh, se nos olvida eh, todo en la parte del sector asegurador y en cambio eh, las inversiones del sector asegurador son eh, muchísimo más opacas que las del sector bancario y además son mucho mayores, o sea el volumen de lo que invierten eh, las aseguradoras en el mundo y los impactos eh, muchas veces devastadores que tienen, son además muy desconocidos. ¿no? Y en cambio todo el mundo tiene un seguro, igual que todo el mundo tiene eh, ¿no? una, una cuenta o necesita un acceso a una cuenta bancaria. Entonces, viendo eso, se, se vio la necesidad de extender, cuando hablamos de sistema financiero, hablamos por lo tanto de bancario, de parabancario, que serían las cooperativas de servicios financieros, y del sector de los seguros, ¿no? Y entonces los seguros éticos lo que hacen es eh, eh, recuperar un poco el, el origen de, la, de los seguros, ¿no? de las mutualidades, de la confianza mutua eh, e intentar establecer unos criterios eh, sociales y medioambientales en, en, la, en las compañías de seguros y las mutualidades, tanto a nivel interno como funcionan internamente, como las políticas de inversiones que tienen, de transparencia, entonces hemos establecido unos criterios y es un proceso de certificación. Entonces es una herramienta que, que, que creemos que es potente porque eh, eh, se dirige a este, a este ámbito ¿no? que es muy necesario poner en la lupa ¿no? y, y, y también pues de momento hay, si no me equivoco ahora mismo, 11 eh, empresas que pueden ser desde compañías aseguradoras hasta mutualidades eh, eh, del ámbito de los seguros que están certificadas, eh, registradas por este sello, por el sello EXI. Aquellas entidades que, que se registran es porque han pasado todo un proceso de evaluación eh, con un comité que es un comité de evaluación externo eh, de personas que vienen de diferentes ámbitos y que se considera que pueden eh, ser, eh, digamos, aportar esa mirada externa pero experta también de, para, para poder digamos, evaluar con unos criterios que están establecidos en todo el proceso de certificación y accesibles en la web del de Let'si eh, que, que hace que si esa compañía o esa mutualidad pues, tiene el, el sello, pues, es una garantía del de cumplimiento de esos criterios. Lo hemos establecido también como un proceso, es decir, eh, hay, varios, hay varios niveles en los que el nivel máximo implica formas y modelos que cumplen todos esos criterios y, y, y además holgadamente y otras fases en las que se va auditando digamos, y evaluando el comportamiento de esa empresa año tras año ¿no? porque creemos que es importante también ese acompañamiento a veces, ese proceso de mejora eh, continua, no eh, es a diferencia de las finanzas éticas y solidarias que son entidades que de, de origen ya tienen estos principios. Aquí estamos hablando de algunas eh, compañías, pues que comparten algunos principios, pero otros, pues a lo mejor todavía hay que irlos trabajando, ¿no? Entonces eso también el sello es un es un impulso eh, de mejora, ¿no? eh, importante. El sello nos está permitiendo eh, entrar en una nueva línea de trabajo que hemos empezado estos últimos años y que queremos, creo que vamos a desarrollar bastante en los próximos años, que es todo el trabajo con, con las administraciones públicas eh, para eh, potenciar la contratación pública ética de servicios financieros y aseguradores, ¿no? Eh, que es una línea de trabajo eh, que creemos que es muy interesante y transformadora porque al final las administraciones públicas tienen esa capacidad de consumo que puede ser tractora ¿no? de, de, y ejemplificadora y además es mucha o sea, que, que el, y todas las administraciones públicas tienen, eh, trabajan con bancos y trabajan con seguros ¿no? entonces eh, tener un sello que es un, un sello que certifica el cumplimiento de unos criterios pues puede también ayudar a la hora de eh, ser una herramienta útil no solo para las personas que dicen yo solo quiero o empresas quiero trabajar con una empresa certificada por el sello Etsy que esto también y, y por supuestísimo pero además también puede ser una herramienta útil para que para que un ayuntamiento o la Generalitat, pues a la hora de establecer ¿no? un, cláusulas sociales o contratación de sus seguros, pues pueda decir, bueno, pues si tiene una certificación, pues eso lo, se puede poner en valor, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta línea eh, con los seguros y también con, con los bancos, la estamos trabajando, la de contratación pública, la estamos trabajando en, desde hace poco tiempo, porque es bastante innovadora, pero creo que será una línea de trabajo futura importante. Bueno, entendiendo la política con es, desde ese punto de vista de, de la contribución a, a, a, ¿no? a, a transformar eh, la sociedad súper modestamente, pero yo creo que sí tenemos esa, esa, ese sueño, ¿no? o sea, es decir, que, que, que estamos eh, dentro de, de, un, de, un, de una organización en la que creemos eh, profundamente y que creemos también que ese cambio eh, es necesario y es un cambio que implica cambios políticos, evidentemente, ¿no? y cuando hablamos de finanzas Hablamos y del sistema financiero hablamos de, de política, ¿no? Entonces, pues digamos que así um, quizás no, no, no nos definiríamos a priori como un proyecto político, pero yo creo que sí que tenemos esa mirada. Entre FEDS y el 15M nosotras no estábamos, eh, concretamente ni Sofía ni yo, eh, eh, pero en FEDS, ni en Barcelona yo, eh, pero, pero sí que sé, porque nos lo han explicado compañeras y compañeros que estaban en FEDS en ese momento, que estuvieron durante o sea, mucho tiempo pateándose las plazas y las calles, porque claro... Eh, muchísimas personas tenían interés en dar charlas, ¿no? Sobre, en recibir charlas, eh, invitaban muchísimas veces a, a personas de FEDS a, a hablar ¿no? de, de, de, la, de lo que era la banca ética, de lo que eran las finanzas éticas. Entonces, eh, ahora no recuerdo exactamente si en esos momentos Arcadio Oliveras estaba... Eh, vinculado directamente a FEDS, pero pues siempre ha sido una persona, fue una persona muy cercana a nuestra organización. Entonces, bueno, él ya de por sí ya iba siempre a cualquier lugar de territorio que le pidieran que fuera. Eh, pues en esos momentos hubo mucha, mucha implicación más en, en eso, eh, en, la, en, la, en espacios de, de dar a conocer, ¿no? de, de, de espacios de, de extensión, de divulgación. De, de poner todo ese conocimiento un poco en la calle. Yo creo que eh, como, como organización no nos planteamos crecer en número o crecer en mucho en muchos más proyectos porque eso implicaría tener mucho más equipo técnico y unos recursos con los que creo que estamos bastante cómodas con la, con la, la medida de, de FEDS creemos que corresponde a más, a más, bastante bien a, a bueno, si sí, trabajar a alguna persona más mejor <risa> pero, pero digamos que, que no, no, no visualizo ¿no? ese crecimiento, lo que sí quizás en nuestro caso sería más una, digamos, una medida que sí que aspira, a la que sí que aspiramos es pues eh, que el barómetro eh, nos, nos diera, arrojara ¿no? eh, datos de que muchísimas más eh, empresas han sido financiadas que siempre son positivos, pero bueno, es nuestro, de, nuestro termómetro, más bien sería el, el ver que, que, que, pues que la gente apuesta por, por las finanzas éticas como, como, como, como herramienta y luego pues que nuestros proyectos pues tengan un impacto ¿no? por ejemplo pues eh, si los talleres que se sigan pidiendo eh, que, que, que el profesorado esté interesado en participar en las formaciones que tenga ganas de hacer proyectos o sea para para nosotras no más bien crecer iría más por esa línea por esas dos diría es impacto, ¿no? es Sí. <risa> eh, bueno, yo creo que somos personas bastante optimistas, <risa> creo que ese punto es importante en nuestro, en nuestro mundo, eh, creo que también que estar en este grupo cooperativo eh, en el que ves que hay experiencias de empresas, eh, cooperativas, de la economía solidaria que, que, que crecen, que la gente está trabajando en este tipo, con este tipo de principios y que ¿no? compartes este espacio, también nos carga de, de energía y de ilusión, y luego también pues de repente ir a una charla y que no conozcas a la mayoría de la gente, nos conformamos con eso. Pues he ido a una charla <risa> y había 25 personas que no conocía. No, a veces hemos ido a charlas con mucha más gente, pero eh, sí. Y luego, pues no sé, el tema de jóvenes, ¿no? de, de la educación. Sí, yo, por ejemplo, sí que creo que la gente, mi generación, incluso ya casi ni tanto mi generación, pero sí, yo creo que, que en realidad eh, están totalmente alineados. Con, con la transformación social, ¿no? Lo que pasa es que creo que realmente no conocen y a veces eso, ¿no? Que el sistema económico, incluso el financiero, es como que asusta, ¿no? no lo... Te cuesta entender que es parte de tu, de tu vida cotidiana. Y en el fondo es mucho más una cuestión de desconocimiento que no, no tanto de alineación, con lo cual para mí no es un gran ejercicio mantener la ilusión. Yo siento que a mí, mi entorno más eh, ¿no? cercano y más amplio está alineado, lo que pasa es que no es fácil, está muy arraigado, ¿no? está muy, muy arraigado este otro modelo, pero no creo que, esté, que la mayoría esté completamente alineada. Van porque es lo que hay, es la inercia, es lo que te empuja, pero en cuanto te sientas a hablar con no hay ganas, hay incluso ganas, no solo la alineación de valores, sino que también hay las ganas. <risa> Con lo cual para mí no es, no, no es como un ejercicio que tenga que hacer, ¿no? De tener la ilusión, es como está ahí, hay que trabajar, <risa> hay que ponerse a ello.